Hemos tenido prácticamente como un promedio de dos meses que hemos tenido varias anomalías. El primero fue en cuanto a los motores, se dañaba uno, se arreglaba, se dañaba el otro, después a la bomba de un equipo y así todo por el estilo. La última avería, penúltima avería, fue encontrada en el embalse de la, de la presa. Esa se resolvió la semana pasada. Ahora resulta que se dio un empalme a una comunidad de los aguayos, próximo a los aguayos. Y se dejó el hoyo descubierto cubierto para que se probara. Pero entonces hubo un derrique que ese derrique provocó que el tubo que se había conectado se, eh, se, se colapsara. Y por tanto entonces hubo que apagar el bombeo de ayer de Zenobis, de la planta vieja de cenoví eh, Hoy no pudimos eh, vaciar los tanques porque si vaciábamos los tanques volvía otra vez la línea y se cargaba. Entonces no podíamos eh, hacer la soldadura. Entonces lo que estamos procediendo hoy ya como está la tubería seca estamos procediendo hoy a hacer ese tipo de soldadura casualmente el ingeniero Juan Carlos hace dos horas partió para allá con una retro pala para ver si en el día de hoy podemos usar.